Sobre todo viendo a día de hoy, mmm, si compites, tienes que estar compitiendo. No te puedes ir un año ni dos años. A no ser que seas muy cono muy, muy conocido ya, como hizo Flex Lewis cuando competía conmigo, que se fue se quitó un año y volvió. Pero una vez que estás ahí, como Jorge, que prefiere competir en Estados Unidos, pero bueno, por sus vídeos, por viajes, por lo que sea, o el que, o el que prefiere competir en Europa, eh, al final a los jueces yo creo que le gusta el verte. El verte. No quiere decir sí que te vayan a olvidar pero yo creo que les gusta ver ese progreso, saber que está ahí, y yo creo que es una estrategia, pienso, para, para ir alcanzando puestos. Sí, yo creo que al final sí, el, atleta, el atleta profesional tiene como cartera, o sea, como carta de presentación su imagen. Si un año desaparece, su imagen desaparece. Esto, por desgracia, es, es, es así. Y yo creo que también que hoy en día ya, eh, al menos que seas de los que tiene, por ejemplo, cuando... O sea, bueno, no, pero Zacooles no ha desaparecido, perdió y luego volvió a ganar y tal. Pero yo creo que ya una vez que desapareces de un campeonato, ya te han relegado al olvido. Aparte de que si has desaparecido porque has estado descansando por algún motivo, recuperar ya ese nivel yo creo que, que ya es complicado. Sí, por supuesto, Robert. Eh, a, a nivel profesional, eh, un año es lo que tú dices. Una cosa es... Eh, no competir en un año, pero tú seguir tu línea de entrenamiento a nivel de competición, pero, pero fuera de, de esa competición, pero tú sigues ahí a piñón, a cañón, ¿vale? Y luego, que luego es lo que decimos, que es hoy en día eh, todo corre muy deprisa y un año eh, se hace muy largo y yo creo que para los jueces también yo... También el tema de clasificación por puntos es para que hacer que todos los culturistas compitan más, quieren verlos más, ¿no? O sea, es la línea que se va llevando. Entonces, eh, y vuelvo al tema de un año entero de relajación, un año sabático en, en la competición profesional, eh, es de destrucción, no puedes recuperar el ritmo. Yo creo que, que te quedas atrás, te quedas atrás. Y, y les ha pasado a mucha gente... También tengo que decir que a la gente que, que, que hemos visto que a lo mejor ha desaparecido un año, es gente que ya está eh, eh, en el tenis de su carrera y ya son con un cierta edad. ¿vale? Un chavalote joven quizás que sí que se pueda re remontar y recuperar, porque está en progreso, progreso pero cuando está ya ahí es súper complicado desaparecer un año y, y luego volver a coger el ritmo y ese punto de competición es realmente complicado. Bueno, de hecho, nadie lo ha hecho. Todos los que decían que lo iban a hacer... Coleman decía que iba a volver... Eh, Lewis decía que iba a volver... Eh, Phil Gea decía que se operaba y iba a volver... Bueno, al final, ninguna decidió volver y es porque... Eh, tontos no son. Saben que ya no tienen el nivel y no, no lo pueden operar. Y, la, recuperar. y, y al, final, al final es esta. Ya, yo, yo siempre digo... Sí. Eh, un competidor lo pasa a putas. Lo pasa mal. El estrés, el hambre que se va acumulando... Un culturista siempre tenga hambre. Cuando cargue, cuando no lo carga, siempre tiene hambre. Eh, todo eso va pesando, pero estás motivado. Estás motivado. Eh, sí. Los youtubers graban más, tienen más tienen más acciones en redes sociales, tienen más motivación, están más activos. Cuando eso no está, esta caer, te desmotiva. Ya vienen las épocas frías, las de, bueno, estamos en octubre, yo las navidades voy a seguir a tope. Voy a seguir a tope. Ya las navidades llega el frío, los gimnasios se vacian, ya el que te da la palmadita en las espalda y te motiva eh, y te dice adelante, ya, ya no aparece por el gimnasio, ya va decayendo. Ya comes más de la cuenta, llega noche buena, noche vieja. Bueno, y digo las navidades porque sin navidades hay muchas épocas en el año que te vas abajo. Por lo tanto, la competición al profesional siempre lo mantiene, lo mantiene activo. A mí, una de las cosas que me gustaba la competición en Estados Unidos es que ya empezaban las competiciones en, en enero y en diciembre ya tenías que empezar a prepararte, entonces era una cosa que a mí siempre me gustaba, cuando en España diciembre es un, es un mes un poco sombrío, un poco apagado y desmotivante para muchos culturistas, pero yo creo que, que, que es un mes en el que te tienes que armar de fuerza, no perder la motivación y, y ganarla en positivo, es un mes en positivo que ganas, que al final cada día y cada mes cuenta tu carrera deportiva. Sí, además, no sé, vosotros ya que estáis retirados, yo creo que lo veis, yo al menos es lo que percibo ahora, Que cuando tú estás centrado en tu carrera deportiva, es que no hay más, o sea, dejas de lado tantas cosas, pero por iniciativa te sale, pero llega un momento en la vida que cuando ya te sacan de ese, de ese de esa, de lo que se llama mirada de túnel y empiezas a ver la vida real y el culturismo desde fuera, hostia, te cambia mucho la imagen de decir, ¿y yo he estado haciendo esto?, o sea, yo he dejado a mi familia sola por esto, yo he hecho tal por esto. Entonces, yo creo que muchas veces esa gente que a lo mejor está compitiendo y está en lo más alto y de repente se retira, yo creo que es que llega un momento que, que lo ves desde fuera y dices, ¿en serio voy a seguir así? Pero mira, Porque eh, no nos eh, engañemos, pero los ricos no se hacen los profesionales, vale, se gastan vale. más en su cuerpo vale. que lo que ganan. Y que mira, eh, o sea, Flex Levy, por ejemplo, eh, estamos programando tengo un seminario el año que viene confirmado con Neil Hill y estamos hablando estamos hablando con Flex también. Y Fles, es difícil sacarlo, por pues lo que él comenta, es que ya ha llegado un momento que ha visto la realidad, el parón, el parón que ha tenido, le ha hecho ver la realidad y decir, hostia, pero cuidado, cuidado, que en esta línea hay un mundo paralelo, y yo tengo mi familia y tengo mis hijas y, y demás, y a veces te hace falta un parón o desgraciadamente una lesión para darte cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, eh, que hay que hay vida, que está claro que hay que hay vida. Sí, mira. Sí, por aquí. supuesto, claro. Sí, sí, dime. Per perdona, Robert, no, es lo que decimos, ¿no? Eh, cuando llevas una temporada, bueno, llevas años compitiendo, pasas a la liga profesional, sigues compitiendo, estás... Yo creo que tu mente está enfocada, estás ahí, ¿vale? Y otra cosa es que, bueno, decidas dejarlo y tal, pero un año de parón, como yo digo, ¿vale? Esa desconexión de tu mente y yo creo que Raúl, los que estamos retirados nos habrá pasado, tú sabes de lo que te hablo, de cuando estás enfocado, estás enfocado, tienes una meta y tienes un, un objetivo y, y, y bueno, te puede costar más o menos, pero vas lanzado, ¿vale? Eso de un año de descanso, desconexión mental que acabas de todo, la relajación el volver a coger el ritmo mental, ya no físico mental, de volver a hacerlo todo otra vez a rajatabla esa presión mental eso, eh, yo creo que, que o eres un auténtico máquina cerebral de, de, de, o tienes esa motivación que te inspira al 100% o es tan, tan, tan complicado yo creo que por eso se hace tan complicado el volver a coger ese hilo que cuando estás metido no te parece tanto porque porque lo haces porque vas lanzado eres, eres automático, vas para adelante, vas para adelante y tal cuando paras y, y te enfrías, volver a calentarte y, y meterte en la misma en la misma visión de túnel como tú dices, escúchame eh, es realmente difícil, realmente difícil y más cuando tienes una edad porque eh, habéis comentado Fletch Lewis, es lo que decimos y aparte con todo el tiraje que lleva detrás los Mister Olimpia, ganaos. Eh, ¿Qué más va a demostrar? Eh, y más cuando eh, te cambia la vida por completo, ¿no? La familia, todo. Eh, dices, al fin y al cabo, ¿para qué? Porque al fin y al cabo es lo que dice Robert. Y bueno, sí, ganando el Olimpia sí ganas pasta, pero que escúchame, eh, que tampoco te vas a hacer millonario, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces valoras sí. y dices, pues no me vale la pena. No me vale ahora, la pena. Entonces... Yo, creo, yo creo que, mira, la analogía es que esto es como una rueda. Tú la echas a girar, cuesta, la echas a girar cuando desconoces este mundo, por lo tanto, estás más motivado para hacer mover esa rueda y luego ya la rueda va girando y te vas decepcionando, pero ya está girando la rueda, es fácil seguirla. Eh, ¿Qué sucede cuando la rueda vuelve a parar? Vosotros, pensadlo, si os dijeran ahora mismo, con la edad que tenéis, ¿volverías a hacer culturismo a esos chavales de 16 años, sabiendo todo lo que conlleva y tal, quizás muchos se lo piensen y digan, pues yo no volvería a hacer culturismo, yo haría otra cosa. ¿Por qué? No es porque veamos mal este deporte, sino vemos que en la época competitiva esa rueda gira, gira y tú vas detrás de ella y de puta madre, pero cuando para, hacerla girar ya con ciertos compromisos sociales como familias, negocios, esto, lo otro, hostia, es que a veces se hace poco menos que imposible, ¿sabes? Porque no, no, no tiene... no ver, te has ido... Espérate, os veo o no os veo. La, ¿Te, te la, salido, la rueda, que no para. Te, te ha salido como a mi Tesla, un, un ojo en la, en la pantalla cuando alguien se acerca. O sea, pero me estáis escuchando, ¿no? Sí, sí, sí se escucha. Se mueve y se mueve y todo eso. Joder, pues... Pues no lo sé, no lo sé dónde cojones me ha quedado el programa, entonces, me salta aquí, es que que no tengo, ah, vale, ahora, ahora, que no tengo espacio suficiente y por eso no se ve la imagen o algo así, pero bueno. Mira, Robert, ni hace falta que te veamos. ¿verdad? Ya, eso, <risa> ni hace falta. Entonces, es lo que yo os quería decir, ¿sabes? Que es que luego cuesta mucho atancar. Y mira, aquí pone, por ejemplo, Elena, nos hace una pregunta, dice, al final todos necesitamos motivación, como ganar un campeonato, palmadita en, las, en la espalda, etcétera, pero ¿realmente creéis que debería depender solo de eso? Porque nosotros somos ejemplos de que hay muchas cosas más. Yo digo mi opinión y decir vosotros. Yo no creo que solo dependa de eso. Pero yo creo que hay dos tipos de deportistas o dos tipos de personas. Los que hacen culturismo por los efectos secundarios del culturismo, por lo que les aporta, y los que hacen culturismo por cómo les hace llevar su vida al culturismo. Me explico. Yo sin el culturismo me pierdo en la vida. No tengo horario, no tengo rutinas, me echo a perder, o sea, me, me descuido. empiezo a comer mal, me acuesto tarde, me levanto tarde, o sea, llevo una vida irregular. Con el culturismo llevo una vida regular. Entonces, yo creo que aquel que ha hecho de su vida su hábito, o sea, del culturismo su hábito, es fácil que pueda volver a trancar el día de mañana. Pero aquel que no lo ha hecho por ello, yo lo veo muy complicado porque si no es como una parte integral de tu día a día, o sea, tú ahora mismo, yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a entrenar, me quitas eso y ese día ya no sé qué cojones hacer, estoy perdido. Es, sí. Ese día que me, que me toca descansar, estoy súper perdido, ya no sé qué hacer. Entonces, yo creo que a todos nos pasa lo mismo. El día que no entrenamos estamos perdidos o demás. Bueno, Paco, yo creo que ya no está en ese punto. Paco, yo creo que ya se... <risa> yo, yo estoy ya a otro nivel, Robert. Yo ya estoy a otro nivel. No, sí, pero, pero, pero tienes, tienes mucha razón porque lo, lo, lo hacemos nuestro hábito, ¿vale? Ese, llevar ese ritmo de, de horarios marcados, todo, todo muy cuadriculado, muy tal, eh, lo coges como tu hábito. Llevas muchísimos años haciendo. Luego, salirte de ahí eh, vas perdido. Yo creo, Raúl, a mí me, me pasó Decides, te retiras. Yo he estado años, ¿vale? Que sí, no tienes la competición en mente porque dices, no, ya no quiero competir y tal. Pero, coño, vas a entrenar, luego sí, luego me pegó el bajón, ¿eh? Luego me pegó un bajonazo eh, moral en plan de, de dejar de entrenar y tal, pero al principio eh, sigues tu ritmo. Eh, vas con la inercia de la rueda que tú dices Robert vas para adelante vas para adelante y sigues sigues entrenando igual de duro sigues comiendo más o menos aunque te salgas como si cuando estás fuera de temporada no pero sigues es, en ese en esa línea y dices hostia escúchame eh, te paras un momento y dices escúchame estoy agotado tío eh, estoy reventado me están doliendo las articulaciones tío escúchame bajar un poco el listón y mmm, lo, lo has cogido como tal hábito durante tanto tiempo que luego cuesta, cuesta, cuesta parar y romper el, el, el esquema. Luego a mí sí que me pegó el bajón de, de bueno, eh, que, que es lo que decimos, ¿no? Eh, ¿no? No me apetecía entrenar para nada, una temporada, qué o qué tal, te dejas por completo, pero luego otra vez dices, escúchame, pero sí, es que a mí esto me gusta. Eh, eh, lo que pasa es que acabé mentalmente muy saturado y dije, bueno, pues eh, voy a empezar a entrenar y voy a coger mi línea más o menos cuando realmente me lo pida el cuerpo y me apetezca, ¿vale? Y, y estuve una temporada sin entrenar en absoluto porque mentalmente estaba como en un limbo, no sabía dónde, dónde estaba, ¿vale? Por las sensaciones de romper ese hábito de, de tantos años y, y cuando me empezó a, a hervir un poquito por dentro el tema de volver a entrenar y tal y me apetecía entrenar porque lo que no podía es eh, llegar a un ritmo de, de, de, que cada entreno fuera como una obligación, como le pasa a tanta gente cuando empieza, que no está habituada a entrenar. Es como, ¿cómo me cuesta ir al gimnasio? no Porque nosotros, yo por lo menos nunca he tenido esa sensación en mi vida, cuando estaba, cuando era más joven. Yo quería ir al gimnasio, incluso me ponía malo, me ponía enfermo porque me sobreentrenaba de tanto entrenar. Entonces, eh, esa sensación y digo, no puedo perder eso, ¿vale? Entonces... Y ahora, pues, entreno pues, realmente cuando me apetece. Y yo ahora estoy, ahora sí que es verdad que ahora estoy en una fase de que... Eh, porque vosotros os habrá pasado también el cuando no entrenas por cualquier situación como el que te sientes culpable. Es decir, joder, sí. hoy me he saltado un entreno, me cago en la leche, mira, podía haber ido hasta ahora, pero... ¿Vale? Y tienes la conciencia ahí que eso... Escúchame, yo ahora entreno cuando me apetece, si me apetece entreno, si no me apetece no entreno. Cuando entreno lo disfruto a muerte, me encanta la sensación que me da y, y es como que te quitas toda esa presión y, y disfruta realmente con la esencia básica de, del disfrutar de eso, de las sensaciones que te da, ¿no? Eh, yo ahora me siento como liberado, ¿no? Digamos, en ese sentido, pero, pero es complicado. Yo creo no eh, que hay que, que diferenciar, es que no, no, nos hemos pasado del... Estamos hablando de vigorexia, yo soy vigorexico. A mí no me puede faltar el entreno. Sí. Eh, no, ahora, ahora me ha dado por casi correr en la cinta de andar. O sea, me estoy, me estoy haciendo, me estoy poniendo a correr. Es decir, eh, ahora entreno muy poco pesas y he hecho más tiempo en la cinta. ¿no? Pero hemos pasado del, de la vigorexia, de la competición, al, a lo que llevamos en la sangre, al ser culturista, al comer en tapera. Yo eso no puedo perderlo, pesarme mi comida, además. Pero el problema, el problema es la competición. Cuando uno no sabe desconectar de la competición, porque no sabe, no sabe y, y, y, ya, le, y ya le sobra la competición y entonces ya se convierte en un trastorno, sí. porque no sabe de, de, irse de ahí cuando ya dices, coño, es que no, y esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero eh, el pequeño trastorno que tenemos todos de que lo llevamos en la sangre como culturistas y disfrutamos de entrenar, eso nunca lo va a perder el gran culturista pero el problema pasa con la competición, ¿vale? O sea, cuando mmm, parece o uno se cree que eh, si deja de competir se acaba, se acaba el, el culturismo y eso a día de hoy pasa muy, muy a menudo. Sí, lo que pasa es que, bueno, también esto es como el rico que le sobra el dinero que te dice que el dinero no da la felicidad, ¿no? Claro, o se jodido, tú desde tu perspectiva no te la das. Entonces, también, ¿por qué digo esto? Porque el público también tiene que entender... Hijo de Paco Bautista, Raúl Carrasco, es normal que quizás la opinión que tengan ellos sobre la competición no tiene nada que ver con la del público que lo pueda ver y esté deseando competir, se esté preparando para su primera competición, tal. ¿Por qué? Porque son años luz. Vosotros, a ver cómo decirte, hoy en día la gente quiere ser algo, en algún sector, en algo. O sea, la gente, para ser feliz, necesita ser algo en, alguna, en algún ámbito de su vida y muchos eligen la competición del deporte que les gusta. Claro, vosotros ya habéis sido algo, ¿Sabes? O sea, ya lo habéis sí, sí. sido, es ya lo habéis de... sentido, claro, ya lo habéis sentido, ya sabéis lo que es ir a los sitios que os traten como, estos os, os pasará sobre todo en Sudamérica, porque me pasa a mí cuando he ido, pues más a vosotros, que os traten como dioses de, hostia, Paco eh, eh, Bautista, ¿no? Que, que, que hasta casi que se agachan para saludarte. Claro, cuando ya has sí. sentido todo eso, es como que te suda un poco los cojos. lo ves todo muy distinto a este chaval que está empezando, pues me encantaría competir, mi sueño es competir, mi sueño es tal… Claro, son dos puntos de vista, eh, son dos, joder, dos etapas de la vida muy distintas. Entonces, claro, los que llevamos mucho tiempo en esto tenemos una opinión muy distinta del que está empezando. Tú le preguntas ahora a Joan, por ejemplo, a, a Pradel, y quién quiere comer el mundo, está deseando ya otra competición, está... Pero claro, es, es, es, está en esa época. No, sí, totalmente Claro, por supuesto, claro. por supuesto. Y yo, y yo creo que lo que tiene que hacer es comerse el mundo, pero también con cabeza saber cuándo empieza... Cuando alcanza su pico, su pico, porque todo atleta tiene su pico deportivo, de éxito, en algún, en algunos, en amateur, otros en profesional. Pero ese pico va decayendo. No intentes levantarlo tres o cuatro veces si ves que no, si ves que no puedes. ¿Ah?